Queda un buen trecho y voy con tacones Así que en marcha Necesito un cargador ligero ampliado Vamos de compras Gracias por el regalo El anillo está ahí mismo. Diez segundos. Seguro que aquí encontramos algo útil. Atención. Anillo en movimiento. Eh, el anillo se está cerrando. Necesito un escudo de emergencia. Necesito un escudo de emergencia. Activando anillas de salto. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Me gusta cómo suena eso. Aquí hay un cargador pesado ampliado. El 1. No. Aquí hay una triple take Veamos qué tenemos por aquí Preparaos, será un combate de alto voltaje Arrojando anilla de salto Estoy vigilando este lugar por si hay movimiento Hay un escudo por aquí hay una batería para escudo. Mío. Aquí hay una jeringa. Muchas gracias. Estamos aquí. De bien. Olvidadlo. Alguien ya ha pasado por ahí. Allí veo a alguien. Vamos aquí. ¡Vale! Allí hay un enemigo. Aquí hay un depósito de suministros ampliado. Lo de dentro no se podría tenemos? vivir. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Ahí hay un enemigo. Les hice daño. Allí hay un enemigo que no os vea. ¡Vayamos por ahí! Allí hay alguien. Vaya en posición. Si alguien cruza la valla, lo sabremos. Montando la tienda. Jugando con vallas. Creo que voy a luchar. Demasiado ruido. Que se haga el silencio. Allí hay un agente enemigo. Espero que no me haya visto. Anilla de salto colocada. Los atacaré. Ronda 2. Empieza, Empieza la vuelta atrás del, del anillo. Vuelta. Me desconecté del dron. Necesito un escudo de emergencia. Disparando. ¡Me disparan! Recargando. Cambiando a vista de dron. Cubridme. Anilla de salto activada. Muerto. Está muerto. Recargando muerto. mis escudos. Alguien ha destruido mi dron. Lanzando ternita. El blanco está aquí. Estamos solos. Mirad aquí. Tenemos que ir aquí. Eso. Yo me bajo con las escudos y... Recomiendo mis escudos. Bolsonas, las cura, eso. He derribado a un enemigo Recargando Me encargué Aquí hay un enemigo Estoy... Estoy disparando Estoy disparando Acabamos con todo el pelotón Ahora veamos qué nos han dejado Necesito munición ligera Necesito munición pesada. Necesito munición ligera. Se le ha un pack de supervivencia. Aquí un una, de supervivencia. Aquí hay una, aquí hay una mochila. Necesito Nivel 3. munición pesada. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Activando anilla de salto. Anilla de salto Eso lanzada. estamos solos. Mirad aquí. Aquí hay alguien. Vamos aquí. Ale. No estamos solos. Mirad aquí. Granada de fragmentación lanzada. Ya saben, voy a rodearlo. Tenemos que ir aquí. Desplegando uno con el Tengo uno. Allí a lo lejos. enemigo reiniciando el hardware de vuelta me han disparado Necesito munición ligera. Gracias. Estoy bien. Aquí Un hay munición y me cura. ligera. Curando. Necesito munición. Alguien ha estado aquí. Nos quedan 30 segundos para irnos ¡Si no queremos acabar Free. Necesito munición pesada. ¡Aquí hay munición pesada! Alguien ha estado aquí. Tened cuidado. Aquí hay una mira. Corto alcance. Eso me irá bien. Recargando escudos. Aquí hay un kit, Fénix. A -a -a aquí y... hay una a Atención. Vamos anillo en movimiento. Tenemos que irnos. El sí, anillo no se mueve supervivencia. Mm, me gusta este pack de supervivencia. ¿Lo abrimos? No, no, yo no tengo nada. Alguien ha estado aquí. Sí. No merece la pena. Recuperaré, mi dron. Preparaos. A hay un enemigo cerca. Un ojo en el cielo Allí hay Prepárate, un par de supervivencia a un Esperando a que lo abran Enemigo avistado allí Oh, uh, una tormenta Tengo uno Allí a lo lejos Actívalo. Activa, los... Activa. Sí. Recargando. Recargando. Recargando. Otro pelotón derribado. Solo queda un pelotón más. Vamos frenoso. por aquí. Aquí hay una peacekeeper. Curándome. Ah. Un segundo. Estoy curando. 45 segundos hasta que se cierre el anillo. Tenemos tiempo, pero no mucho. Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente anillo. Vamos aquí. Gracias, encanta. Manda tu dron, ¿no? Ponte el ¿Entendí? Aquí, no importa. Aquí hay un enemigo. Atención, Disparando.